And in Mexico City, friends and relatives of 43 students who vanished from the Ayotzinapa Teachers school in 2014 met with Mexico's president-elect Andres Manuel Lopez Obrador on Wednesday on the fourth anniversary of the students' disappearance. The students were attacked by local police in 2014 and are presumed dead. International experts say the Mexican military and federal police also played a role in their disappearance. This is Epifanio Álvarez, father of missing student Jorge Álvarez. Y eso también nos ha llenado de rabia, porque no hemos tenido un gobierno que se haya preocupado por este caso de los alumnos, de nuestros hijos, de los, nuestros 43 muchachos, que estamos esperando con ansia, con una gran ansia de abrazarlos y de besarlos y decir, te quiero, hijo. Eso estamos esperando. Lopez Obrador, who's set to be inaugurated as Mexico's president on December 1st, Wednesday reaffirmed his promise to create a truth commission to investigate the Ayotzinapa disappearances a la verdad y a la justicia. En la campaña hice el compromiso de ayudar a aclarar todo lo sucedido en el lamentable caso de la desaparición de los jóvenes de Ayochinap y vamos a cumplir